en los procesos de diseño y construcción. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, hemos terminado la conferencia... Agradezco de nuevo a nuestras tres oyentes, y como dije al inicio, no solamente por la exposición de sus trabajos y la recepción crítica que han traído, sino también, de nuevo, por el compromiso de entregarles estos trabajos y mostrarles no los titulados. vamos a proceder a comentarios y preguntas, pero antes quería preguntarles pues algunas de las tres, si es que eh, hay algo que quisieran comentar. Si no hay nada que si quisieran comentar, me dan un momentito y ahorita yo empiezo a leer que hay comentarios o preguntas. Sí, claro. Sí, sí, sí, está bien. Sí, sin problema. Ok, bueno, en todo caso, mientras, este, mientras yo lo voy viendo, este, una de las cosas que yo quería, pues, quería preguntarle es que eh, el día anterior, y hoy día también, quizá Ariadna lo dijo de manera más explícita, pero se habló acerca del costo emocional, creo que es el, la frase que usaba Ariadna. Pero o sea, usamos como que diferentes, ¿no? diferentes fraseos para, para ello. El involucramiento afectivo, el involucramiento personal, que no necesariamente es afectivo también, de estar tocando este tipo de temas. Entonces, pues más que Ariadna, que como que lo mencioné un poco, si quieres te puedes desplayar un poquito, pero sobre todo a Ibert y a Silvia les quería preguntar acerca de ello. Ok, ya llegamos... Primero y ya después nosotras. Pues eh, era un poco en estas reflexiones eh, que justamente hay creo que eh, dinámicas que no se toman en cuenta a la hora, pues eh, pienso en este evento, ¿no? Que justamente eh, se trató de que hubiera subtítulos para que eh, un gran o un mayor número de personas eh, pudieran escucharnos, eh, justamente es eso, ¿no? Como muchas veces la invisibilización de estas condiciones eh, tiene estos costos que muchas veces son... Eh, pues eh, emocionales y, y generalmente pues dentro de la, de la institución misma y dentro de las dinámicas tanto personales como institucionales, pues pocas veces hay maneras de contener, ¿no? Contener estos enojos, de contener estos eh, esta tristeza también que muchas veces se siente por eh, no ser tomadas en cuenta eh, y sobre todo, bueno, como en el tema un poco también de mi eh, de mi ponencia pues justamente eh, de, de pensar que se extrae este conocimiento sin que tenga pues una especie de devolución de o de pertinencia con nuestras eh, vidas y bueno esto que decía también no como muchas veces este papel de expertos o expertas que eh, desde la academia pues se refuerza mucho eh, pues también tiene costos, ¿no?, eh, sobre todo cuando se habla de, de vidas de otras personas que, que, que son vidas, o sea, son, son experiencias encarnadas, ¿no? Entonces, pues quizás eh, les dejo la palabra también para que eh, podamos abundar un poquito más en esto, pero eh, un poco por ahí, eh, por ahí va esta cuestión. Bueno, pues en mi caso, que yo me identifico con ser mestiza, ¿no?, Obviamente eh, tengo el privilegio de ciertas cosas, ¿no? Porque cuando me conocen o cuando voy por la calle o en la universidad, pues nunca me identifican con una población indígena o con una migración étnica, ¿no? Entonces realmente eh, paso desapercibida porque pues soy la mestiza, ¿no? La constructo histórico de la nación y entonces pues realmente eh, puedo entrar en algunos ámbitos, pero en otros no, ¿no? No soy lo suficiente blanca como para entrar en, en, en lugares que son precisamente para la blanquedad, ¿no? Entonces ellos ya incluso físicamente me identifican como que pues no pertenezco a esta parte de, de la blanquitud, ¿no? Por una forma de vida, por, por varias cosas. Entonces desde la emoción, pues sí, obviamente yo tengo una eh, historia de cómo vive una mestiza, estas cuestiones del racismo, ¿no? Quizás para algunos lugares, pues no soy mal vista, pero para otros sí soy mal vista, ¿no? Entonces, pues sí, claro, hay, hay dolor, ¿no? Hay enojo, porque pues en algunos lugares a lo mejor entro a una tienda y me va persiguiendo el policía, ¿no? Diciendo, a ver, no se vaya a robar algo esta, esta señora. Y en otros lugares, pues van y me ofrecen cosas porque piensan que tengo el dinero o el estatus para poder pagar o para entrar a un lugar, ¿no? Entonces, claro, claro, se habla de emociones, de enojo, de tristezas, y cada quien va a tener una historia, ¿no?, de la cual pueda contar. Bueno, yo con respecto a esto, sí, obviamente, ¿no? Eh, uno investiga lo que le preocupa, lo que le ocupa, lo que le molesta, y yo creo que todas aquí eh, hemos trabajado en la academia y nos hemos topado con nuestro primer rol de género, ¿no?, eh, con esta minoría, que no es minoría, en el que la mujer, pues, dentro de la academia, pues, tiene un papel importante, pero um, secundario. Y que también nuestras mismas cátedras, al tratar de modificarlas, transformarlas y generar otro tipo de conocimiento, eh, buscando visibilizar ciertos temas que actualmente, en mi caso, no en la arquitectura, no se quieren visibilizar, se estigmatizan, se discriminan, pues claro, obviamente sí hay un problema ahí de, de, de confrontación dentro de la academia, ¿no? En el que, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando de esto, no? ¿Por qué si eh, ya teníamos un plan de estudios muy bien elaborado, no? Entonces, eh, yo entiendo que desde eh, la crítica, y, y por eso hablaba que en mi, en mi breve reflexión, eh, utilicé a este grupo de mujeres latinoamericanas que están trabajando desde la acción en la academia y desde la academia que se arremangan las manos y están entrando a las comunidades a trabajar que no solamente se queda en el discurso y obviamente es porque también les enoja no entonces sí, la emoción está ahí y, y la preocupación con respecto a que sigamos reproduciendo todos estos... Dogmatismos académicos, todos estos prejuicios académicos. Eh, bueno, sí, justo de hecho iba. Bueno, no sé si, si habrá réplica de Ariadna y ayer hasta, hasta ahora de los comentarios que se han dicho. ¿No? Mm. ¿No? Ok. <risa> Pero este, este, justo una de las cosas que decía Silvia ahorita y que decías en tu exposición me llamó la atención eh, pues que sí, efectivamente, son muchas investigadoras, muchas eh, arquitectas, muchas personas diseñando y liderando, digamos, este tipo de, de trabajo, que son mujeres. Y que incluso, en el momento en que hemos estado organizando los dos paneles, este, desde antes de determinar quiénes expondrían, eh, quiénes estaban interesados en, quiénes eran las audiencias que estuvieran respondiendo a la gran mayoría eran mujeres, eh, y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención eh, también por el tipo de repercusión que, que se intentó tener también desde la UAM, incluso que no ya una diferencia ahí de, ¿no? de género, era para público abierto, lo, lo anterior también fue así, eh, entonces a, a mí al menos, este, no sé Silvia si tú, si tú tendrás alguna reflexión más allá, pero a mí me llamaba mucho la atención como no solamente en el ejemplo de edad, que tú das, se puede ver eso, pero en varios otros ejemplos fuera de la arquitectura, pero que siempre tienen que ver con estos temas. Okay. Sí, es que creí que ahí iba a comentar, pero si no yo comento, sí. este No, sí, definitivamente. Y, y esto de las redes de acciones es, este, es, es un hecho. O sea, se está trabajando estos tipos de temas, sobre todo, a mí, para mí personalmente fue sumamente agradable notar que se están manejando los mismos autores, que... Eh, Estamos trabajando esta postura de eh, poscolonial, eh, tratar de, de generar deconstrucciones de dentro de, de, de temas que ya se dan por hecho eh, en la academia. ¿no? Entonces hay una reflexión que se dio, por ejemplo, de a, ayer y hoy, no de temas muy diversos, de grupos indígenas, eh, de eh, la cuestión del Islam, en el que pues pareciera que no existen. Y no es que no existan, lo que pasa es que no los tocamos, no, no los estamos estudiando. Entonces, ¿qué está pasando? Y es, esto es lo importante, ¿no? Es como, uh, como mover el avispero y decir, bueno, uh, a los que nos preocupan estos temas, pues, tomemos acción. Ariadna, ¿qué quería decir algo? Eh, sí, justamente también este silencio que hubo por aquí, eh, pues me pareció muy sintomático de las dinámicas que muchas veces se dan y se modifican cuando se están reflexionando estos temas, ¿no? Pienso, por ejemplo, este silencio me parecía súper bonito en un principio porque era esta intencionalidad de no tomar la palabra, eh, pues, como tan acostumbradas. Muchas veces estamos en la academia, ¿no? Como que, claro, hay que acaparar la atención, hay que acaparar la palabra. Y en ese sentido creo que estas reflexiones, eh, si bien también están sirviendo como para las mismas dinámicas de la academia y es como a lo que quiero llegar un poquito, también pienso, por ejemplo, eh, desde los, eh, bueno, mi tema de estudio más específico es el WIPIL de, de mi comunidad, y un poco la reflexión era hacia las metodologías, ¿no? Justamente qué se está estudiando, cómo se está preguntando, quién está preguntando por ello, ¿no? Y justamente eh, un poco respecto también a las intervenciones que ha habido, como yo me pregunto de pronto... Eh, y claro, es algo que me preguntaba mucho mientras estaba haciendo también, escribiendo la ponencia, es como, pues, ¿qué tanto queremos también entrar a estos circuitos de legitimidad, de conocimiento? Eh, y no, por ejemplo, trasladarnos a otros circuitos, como en nuestro caso, eh, bueno, yo yo formo parte de un colectivo que se llama Dish Yelvan, y un poco la intención ha sido eh, generar material que circule dentro de la misma comunidad, no solo eh, en territorio, digamos, Yalalak, sino también pues, las comunidades migrantes que están pues, aquí, en Veracruz, en Oaxaca, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, pues para mí siempre ha sido un conflicto entre, claro, la, la legitimidad, la visibilidad que te da la academia, y por otro lado, salirte de esos circuitos y salirte también de esa aspiracionalidad un poco también dada por la blanquitud de ocupar estos espacios de voz legítima, de voz, eh, pues, autor de una autoridad epistémica, ¿no? Que era un poco también lo que decía hace un rato. Y pues, otra cosa que, que, que creo que es importante también mencionar respecto a las dinámicas es que... Eh, para mí ha sido fundamental voltearme a ver a mí misma, ¿no? Y en esto un poco retomé la metodología de Silvia Rivera Cusicanqui, cuando habla de la sociología de la imagen. Ella habla como justo, es, eh, o sea, a diferencia de la antropología visual, por ejemplo, ella habla como de este eh, reconocimiento de las dinámicas de las que uno participa y un poco ella lo que propone es como mirar lo ultra conocido, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de académicos o académicas blancas, yo me preguntaría, ¿por qué no hay estudios de la blanquitud?, desde estas corporalidades, ¿no? Y se sigue viendo siempre a la otredad como objeto de estudio, se sigue como impulsando a estudiar a estas otredades cuando creo que se podría también eh, empezar a, a quizás, eh, pues, no sé si empujar o cómo decir esto, como pues motivar a la gente que también participa de estas estructuras como como precisamente la blanquitud, a estudiarse a sí mismis y, y, y cómo participa en las dinámicas pues, de opresión, de eh, legitimación de la voz. Pienso, por ejemplo, en tantas eh, mujeres feministas cis que estudian a, a las mujeres trans y por qué no, por ejemplo, estamos escuchando a mujeres trans hablando por sí mismas, ¿no? Es, es creo que algo muy complejo esto de la voz y, y bueno, quería un poco retomarlo también a partir de este silencio que muchas veces se siente incómodo, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Como esta incomodidad de, de, claro, no querer abarcar todo el tiempo la palabra, y bueno, ya me callo para ser un poco más congruente. Gracias. Bueno, yo coincido con mis compañeras. Este, es interesante lo que estaba planteando Silvia, ¿no? De por qué no se cuestionan en la academia, no en todas las academias, sobre todo eh, quienes se identifican como blancos o quienes nos identificamos como mestizos, es decir, cómo nosotros también vamos reproduciendo estas economías de violencias al no parar de algún momento y decir, a ver, esto ya está siendo racista, ¿no? O esto tú estás diciendo que esto es superior o esto es mejor, o que esta arquitectura, ¿no? Es superior. Eh, simplemente en ese momento hay que parar de decir, a ver, ¿por qué tú estás diciendo que esto es lo que se tiene que hacer y no estamos viendo a todos los demás, ¿no? Ay, podríamos hablar de muchas, de muchas cosas, falta la interseccionalidad, ¿no? Por ejemplo que fueran de las cosas que quizás tuvimos que haber abarcado, pero bueno, es imposible. Este, eh, pues bueno, yo creo que es de lo que podría aportarles, pero creo que, eh, es, creo que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, los mestizos, ¿no? yo que me identifico como mestiza, es decir, en qué momento yo me estoy beneficiando ¿no? de, de estas de asimetrías, identificarlas aprenderlas, por eso es importante hablar de estos temas, porque uno aprende a identificar en qué momento uno está siendo privilegiado y entonces estás dejando de lado a muchas otras personas. En ese momento hay que hablarlo, identificarlo, aprenderlo, señalarlo, puntualizarlo para que entonces sí haya una equidad en todos los sentidos. ¿no? Ahorita hablamos en, en el caso particular del racismo, pero podemos hablar también cuando atraviesa la cuestión de la sexualidad, cuando atraviesa la cuestión de género, cuando atraviesa diversidad sexual. ¿no? Entonces no solamente estamos en la parte de de hablar de la clasificación de las poblaciones humanas, que es el caso del racismo, sino también muchas otras cosas que están quedándose de, de lado, ¿no? que ahorita no las pudimos discutir, pero que creo que es un punto importante. Silvia. Sí, Yo ahorita eh, vino a mi mente, bueno, de hecho cuando estaba escribiendo eh, quería eh, plasmarlo, pero no daba tiempo, ¿no? Hace poco eh, asistí a un, bueno, más bien lo vi, ¿no? Vía digital, este, un congreso sobre patrimonio. Y una de las ponentes, eh, reconocida académicamente, decía: Es que está muy mal que los no educados tengan acceso al patrimonio. Y a mí me daba o sea, me moría, ¿no? O sea, Pero, ¿de qué estás hablando, no? Entonces, porque. Entonces ahí se ve cómo se permea toda esta uh, construcción, por eso hablaba del colonizado-colonizador, ¿no? O sea, de que, ah, ok, o sea, yo desde mi esfera, desde mi eh, umbral de académica, entonces voy a decir qué es, lo, qué es lo que debe pasar o no debe pasar socialmente, lo cual ya es eh, terrible, ¿no? Lo que decía Ariadna, o sea, esta cuestión de que, ah, ok, yo voy a decir... ¿Qué es lo que necesita esta comunidad? Y no los voy a escuchar y no los voy a invitar a las reuniones y no voy a trabajar con ellos porque ellos tendrán mucho más que decir que yo. O sea, metodológicamente este, habría que repensar, ¿no? Todas estas estructuras en las cuales nosotros queremos generar conocimiento o allegarnos de conocimiento. Entonces, sí me viene esto a la mente de, de, de estos congresos académicos en los que a veces... Eh, como decía Aide, con respecto a la cuestión del SNI en el CONACYT, eh, pues no exactamente estar dentro de ciertas estructuras eh, académicas quiere decir que no seamos racistas y que no tengamos todos estos prejuicios muy, muy anclados. Sí, eh, y un poco yo quería... Eh... Conectar con dos cosas que se dijeron eh, ayer. Ah, porque creo que de cierta forma estamos hablando de, de la construcción de autoridad, de la legitimación, de los aportes que podríamos tener como académica o no. Creo que más también, desde qué perspectiva nos estamos parando, ¿no? ¿Cómo nos estamos.? identificando cómo nos estamos presentando a ciertos públicos que no necesariamente son académicos. Y me estaba acordando, por ejemplo, eh, de ayer Martín, que hablaba acerca de cómo eh, llegan profesores a las comunidades eh, y resulta de que se supone que eran profesores para estudiantes universitarios y en realidad eran profesores de secundaria. Y el tema es de que la gente no quiere asumir, no quieren asumir el cargo, porque no los consideran lo suficientemente preciosos. Y ahí el tema es, pero, ok, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Porque no es solamente que se reciba un cierto tipo de contenido y de formación por las personas que ocupan estos cargos, sino es que lo que implícitamente estás diciendo, o a veces de manera explícita, es, ustedes, estudiantes, no son suficientes, entonces estamos poniendo esas personas. Y también, para retomar un poco lo que decía Samantha, sobre todo al inicio de la ponencia, ¿no? y de, de la motivación también, de las reflexiones que ella presentó, era como hay un grupo muy específico al que ella aludió, que estaba siendo investigado y que venía siendo investigado en la ciencia social las cifras políticas, y que estaban diciendo constantemente, Ustedes no entienden de qué estamos hablando. O pues sea, nosotros no estamos queriendo decir algo y no nos están escuchando. Pero ¿quién tiene la autoridad? La autoridad, allí, ¿no? Esta construcción que puede ser bastante subjetiva y condicionada de quién se posiciona. Y que es algo que personalmente, lo dije muy cortito en mi ponencia, pero es algo que a mí personalmente me conflictúa mucho porque también al mismo tiempo, no sé cómo se da con ustedes pero yo siento que a mí me aleja. ¿Aires? Pues sí, eh, híjole, es que esto de la academia es, es, es diverso también, ¿no? Por ejemplo, desde la antropología, pues sí sabemos que es una, eh, fue una herramienta colonial, ¿no? Para conocer y para poder entrar, digo, estaba en expansión el... el sobre todo Inglaterra, y entonces tenía que conocerlos con los, eh, eh, los lugares que iba a conquistar, pues, pues mandas a los antropólogos, ¿no?, para que te expliquen qué es esto y dónde, cómo lo vas a poder colonizar mejor, conquistar mejor, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, es, es, yo que soy antropóloga física, nos enseñan a medir, ¿no?, y cuando realmente ahorita, obviamente, eh, toda la parte de las mediciones humanas se utilizan para cosas muy prácticas, como es la antropología forense, pero en su inicio tiene un significado totalmente colonial, es decir, este grupo este cuerpo que yo estoy viendo, llámese de cualquier población humana, pues es inferior, ¿no? ¿Y por qué es inferior? Porque no corresponde a la medida occidental, entonces de ahí estamos hablando que se hace... el. Eh, desde la ropa, ¿no? este, la parte dental, pues todas las instrumentaciones dentales están basadas en patrones occidentales Y así contamos todo, no, todo lo que conocemos está basado en patrones y mediciones occidentales No, no hay ropa hecha para mexicanos por mexicanos, ¿no? que tengan las medidas de los mexicanos ¿no? Y así te puedo decir todo, entonces, obviamente, pues estamos medidos bajo una medida de blanquitud De un conocimiento occidental, que era lo que yo platicaba en mi trabajo, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo? Ay, perdón, a mí me gustaría comentar algo. Ah. Eh, justamente ahorita que, que, que hacías menciona el comentario de, de ayer de mi participación, eh, y con, lo, con, con, con el comentario, por ejemplo, de Silvia, que todo lo que hemos venido este, desarrollando en la mesa del día de hoy, eh, es muy importante porque una cosa que, que, que, que, eh, con la que yo me enfrenté con, cuando yo trabajaba, que trabajo con las musulmanas, era esta cuestión de, ¿y por qué a nosotras nadie nos da un espacio? So, ustedes investigadores vienen, ganan dinero a partir de nosotros, ponen el, ponen su, nom, sus nombres salen en las investigaciones y son los conocidos, y a nosotras, en este caso que son mujeres, ¿quién nos da un espacio? ¿Quién nos invita a que también nuestra voz se escuche? Porque una cosa es lo que ustedes interpretan, pero ¿quién nos invita a nosotras a que, a que nos escuchen, o sea, para ustedes es muy fácil, ¿no? Entonces, creo que también ya, ya esta, esta, esta forma de hacer, en este caso, antropología colonizada, como lo mencionaba ayer, ya también está generando como un cierto, eh, una cierta dinámica también de molestia, ¿no? De, de, de, de las comunidades con las que nos queremos acercar a trabajar y a conocer más, porque ya ya esta dinámica, como, como lo menciona algunos autores, ¿no? Lo, eh, cosific cosificamos a través de, de, de nuestras prácticas y de nuestra metodología, cosificamos y, y otrificamos, ¿no? Entonces también es importante decolonizar y de construir estas metodologías que, que hasta ahorita estamos llevando, no es que de repente, ayer co me comentaron, ¿no?, a partir de lo que, de la, de, del panel de ayer, o sea, entonces tenemos que dejar atrás la filosofía, la sociología, la, la economía, ¿no? Porque hacemos una referencia de que, en, en el caso de la antropología, los autores clásicos pues vienen de, de, de esta línea de, una, de, de un pensamiento colonizado, ¿no? Y, y no es nada más el, el hecho de, de dejar todo atrás, sino más bien de tener este pensamiento crítico y, y de colonizar nuestra metodología y de colonizar muchas cosas para poder acercarnos de forma distinta, ¿no? Sí, claro. Este, y yo, en lo que tú dices, yo agregaría, por ejemplo, el tema del lenguaje. O bueno, quizá de manera más específica, del idioma. Ayer tuvimos dos ponencias, la de Herminio y la de Martín, que empezaron y que en ciertos momentos hablaron en una lengua que no es el español. Y, por ejemplo, no sé, este... Silvia, estoy pensando en lo que tú hablabas acerca de Brasil y de las favelas. Eh, que me imagino el contenido original ha estado en portugués. Eh, yo vi ayer, hablé de un caso, este, de un escrito de César Vallejo que hizo en Francia y que está, estuvo solamente escrito en francés y luego fue traducido. Eh, intencionalmente. Si es que nosotros no conocemos ese idioma, hay toda una suerte de reflexiones de las cuales nos estamos, eh, no quiero decir privando, pero que no intervenimos en, que no estamos dentro de las discusiones que muchas veces hablan acerca de nosotros. No estoy pensando mucho en este, ciertos institutos europeos que va vienen a Latinoamérica y vienen a estudiar campesinado ruralidad cosas así y solamente publican en sus idiomas sea eh, alemán sea francés eh, sea neerlandés y no es no es traducido allí siempre la duda que me ha quedado es bueno no estás traduciéndolo porque no quieres, ¿No te interesa mucho de que un público eh, en español pueda leer eso? ¿Y o sea, por qué? No? ¿Hay alguna intencionalidad detrás de eso? o no. Desgraciadamente, a veces he encontrado que la respuesta es que sí. Bueno, hay trabajos de latinoamericanos que eh, se escriben en inglés y que no llegan a... Este... A, a la lengua, a la misma lengua, ¿no? Al castellano, al portugués, o sea, no. O sea, es sencillamente porque quizás este, el subsidio es por parte de una universidad extranjera, ¿no? Entonces es el requisito, lo cual es una incoherencia total, ¿no? Digo, el autor podría decir, eh, el idioma es, es muy rico, ¿no? Y no quiere decir que una traducción te esté diciendo exactamente lo que es. Sí, creo que eh, la traducción, si bien creo que sí es importante de hacerla como en lenguas no hegemónicas, porque al final del día el español también es un idioma hegemónico en México, eh, pienso que, que también tiene que ver con la traducción de las formas, ¿no? O sea... Tiene que ver, no es solo traducir un artículo que escribió en inglés al español, cómo lo hago circular en otros circuitos que no son los académicos, ¿no? Que no requieran estas citas gigantescas de personas como sumamente legitimadas en la academia, cómo hago que también ese conocimiento no sea, porque Pienso, ¿no? En, todas las, en, en todos los textos que yo he escrito, pues sí son sumamente pensados y escritos para un público muy específico, ¿no? Que quiere citas, que tienen ciertos requerimientos, los, las, las convocatorias en donde se aplican, en fin. Entonces, pienso, eh, eh, esta traducción del lenguaje creo que si bien sí es necesaria, también uno, o bueno, una, pienso en, específicamente en mi papel dentro del colectivo y dentro de mi comunidad, tiene que ir eh, también en las formas, ¿no? En cómo se está haciendo circular ese conocimiento dentro de la comunidad misma, sin que tengan que leerse un paper de 20 hojas con un millón de citas y, no sé, como que pues también, como que mover un poco el, el, el, el interés también de estas formas una vez más legítimas del conocimiento, ¿no? Sí. Pues no sé, Andrea, si hay alguna duda de los que nos escucharon. Eh, no, por ahora no. Este, Lo que, a ver, es que un poco que quería retomar un poco la, la, la, la conversación, este, porque pienso que todos ustedes tienen razón. Y que, perdón, ah, que este, justamente está super. O sea, bueno, me alegra mucho. Sí, este, sí hay mensajes en YouTube, pero no hay preguntas. Eh, sobre um, lo que estabas diciendo. Este, pues ahorita es, intervino Samantha, que es una de las ponentes de ayer. Este, y una de las cosas que quizás Samantha ha mencionado de manera eh, bastante diferenciada, quizá y con un énfasis distinto al de los siete eh, es el tema de la religión y este, las identidades que hay y cómo se abordan este, quería preguntarle directamente a Samantha si hay alguna cosa en particular que ella quisiera rescatar acerca de lo que ella expuso ayer que ella piensa que sería bueno recalcar o enfatizar pues eh, también como con cuestiones que me que, que, que me he encontrado y que compartí justamente en, en el panel de, de, de ayer, fue justo esta cuestión de, de este estereotipo que tenemos con las mujeres eh, religiosas, o, bueno, hablar de religión también ahí es un tema, no pero con estas mujeres que tienen un apego a, a, a los discursos en torno a lo sagrado, que las ponemos como en un nivel inferior, como si esta idea de ser eh, religiosa o ser creyente, fuera un problema y que no te dejara acercarte a, a, a, una idea de, a una idea de modernidad. Y creo que más bien un poco de lo que, de lo que me interesaba a mí plasmar en, en la ponencia es que hay diferentes formas de, de ser moderno, hay diferentes formas de llegar a, a, a la modernidad, y no, tiene que, y no tiene que ver con, con el secularismo, ¿no? Que es un poco esta idea que, que, que por ahí tenemos como muy eh, eh, metida en la cabeza que el ser secular y ser feminista entonces van de la mano y eso es igual a igualdad, ¿no? Sino que hay diferentes formas de poder ser moderno, hay diferentes formas de poder ser feminista, de poder... En el caso, de, por ejemplo, de las musulmanas, que es el tema que yo más conozco es... Ellas no se consideran feministas porque el ser feminista para ellas ha implicado que no pueden ser religiosas y que no pueden vivir el islam como, como ellas lo... Como, el, como un islam a la mexicana, ¿no? Es importante también establecer que no pueden vivir un islam a la mexicana. Eh, creo que eh, un poco de, de, de, de la reflexión que me gustaría compartir en, en este panel en vivo es que hay otras formas de acceder a la modernidad y que estas, en el caso de las musulmanas, han buscado estas estrategias para poder llevar esta, esta idea de, de, ser, eh, eh, de ser religiosas, pero al mismo tiempo buscar espacios y empoderarse desde su, desde su propia construcción del mundo. ¿no? Que, que eso es como algo que me interesa rescatar, y no solamente es con el islam, es también con las metodistas, con cristianas, con evangélicas, o sea, hay, hay por ahí una cuestión que, que en diferentes espacios, Hemos, hemos platicado y que las, musulmanas no se, perdón, las, las mujeres no se quieren considerar feministas por esta, esta idea negativa que ha generado el feminismo en el que no pueden convivir ambas interpretaciones o ambos discursos, pero eso no las ha dejado atrás, han buscado empoderarse de diferentes formas y posicionarse, ¿no? que, que creo que es un poco el, eh, eh, de lo que yo quería platicar, ¿no? eh, eh, que, que de repente desde nuestros discursos académicos pareciera que provocamos más esa, esa, esa separación, ¿no? Y, y hay muchas estrategias que, que, que están buscando colocar a la mujer en el, en el, en el lugar importante que tienen dentro de su interpretación del mundo. Ok, perfecto. ¿Hay ¿querías decir algo. No, bueno, yo no soy experta en religión, pero creo que... La, lo que nos puede unir a todas es, como decía Fanon, ¿no? Esta parte de, pues el racismo nos ha deshumanizado, ¿no? Y entonces eh, ya no podemos ver al otro como ni igual, ¿no? Donde caben los mismos conocimientos, ¿no? En lo que planteaba en, eh, la ciencia, lo que planteaba yo en mi, en mi trabajo, pues justamente ya está estandarizado el conocimiento que es verdadero, ¿No? Porque se puede medir, porque hay instrumentos para medir. Entonces, todo lo que no cabe en estas mediciones, en estos métodos, pues no, no es verdadero, ¿no? No, no es bello, no es verdadero, no es absoluto, no es riguroso. Entonces... Eh, Curioso porque ha resuelto, ¿no? la ciencia ha resuelto ya la tecnología muchos problemas, pero también ha estandarizado el conocimiento. ¿no? Entonces ha quedado fuera muchas cosas de las cuales tienen otras formas, otras epistemologías y otras formas de conformar conocimiento también igual, ¿no? Para resolver problemas de una manera diferente. Entonces sí creo que nos ha deshumanizado ...a la humanidad, nos ha separado, ¿no? Esta clasificación de clasificar religiones, de clasificar seres humanos, de clasificar conocimiento, de clasificar todo, pues ha generado una división. Entonces, pues justamente esto es importante, estos paneles, para que eh, empecemos a distinguir que finalmente son constructos, ¿no? El racismo, eh, la blanquitud, estos son constructos históricos, ¿no? Porque finalmente la historia lo que queda es lo que está, o sea, lo que estamos hablando... Es lo que ha quedado de la historia, no es algo que ya quedó en el pasado, sino es algo que vivimos como presente, esta es la historia, es el producto de la historia. Y entonces tenemos que darnos cuenta que es un constructo, que lo que nos ha hecho es solamente dividirnos y creer que una cosa superior a la otra y que finalmente pues, no vamos a lograr nada si seguimos en esta, en esta desigualdad, inequidad y, y, este, y estos mm, pensamientos de superioridad e inferioridad, ¿no? E incluso estos discursos un poco de inclusión, ¿no? Como de homogeneización del, del pensamiento, de la de, de, de las formas de vida, ¿no? Pienso que de pronto, pues, eh, si bien creo que necesitamos un mundo en donde las diferencias, eh, más bien, yo creo que necesitamos justamente un mundo en donde las diferencias puedan existir con toda la diferencia que eso implica, ¿no? Y, y, y pensaba mucho en el discurso, de la modernidad y de los feminismos, que es algo que, que claro, eh, pues de pronto a mí también me, me, me conflictúa como mujer indígena. Yo primero me nombro quizás así que como feminista, por ejemplo. Pensaba, ¿no? Como también en María Galindo, que, que tiene esta frase que me parece súper potente y súper necesaria en estos tiempos, como de frente al poder no te empoderas, ¿no? Te revelas. Y pensaba justamente eh, como en esa legitimidad una vez más de la academia, de los discursos que están aquí como metidos, de cómo se habla de la edad. Eh, pues sí, creo que eh, también hay una canción de un colectivo feminista queer que me gusta mucho que se llama Invasorix, que tiene un reggaetón en donde dice, como, métele, métele mano a tu puesto VIP, ¿no? Y es justamente eso, creo que eh, un poco, eh, tras tocar los privilegios que nos atraviesan, eh, creo que también, eh, y, y nombrarlos, y creo que pensarlos como muy críticamente, pues sí, también eh, me parece algo que, que es más, más necesario que nunca eh, en estos tiempos, y pues eso. Yo creo que, que que aprender, aprender del otro. O sea, porque, por ejemplo, ahora uh, en estos dos días, pues se exponen muchísimas reflexiones que quizás no, no atañen a, a uno como, eh, como grupo minoritario, pero que sí te genera ruido y dices, ah, ok, claro, no lo había visto desde este punto de vista, ¿no? Entonces, generar esta, esta humildad en decir, ok, hay que, hay que escuchar, hay que escuchar mucho, hay que, hay que entender al otro. Y eso es lo que a veces nos falta, ¿no? O sea, eh, en, en, eso, en eso sí, eh, eso sí me, me genera mucha emoción, porque definitivamente hay veces que se cierran las puertas de la discusión, eh, en las universidades o en ciertos coloquios académicos, se cierra esa posibilidad porque se está generando un discurso tan hegemónico, tan homogéneo, tan clasificatorio, eh, hasta los mismos problemas que a nosotros nos importan, ¿no? Ahorita estábamos hablando del feminismo. El feminismo, bueno, yo siempre estoy reflexionando con respecto a estas construcciones y hasta el mismo vocabulario que hemos generado. Porque, ok, sí, pero debe, eh, de, de, de, desde qué perspectiva? O sea, ¿quién queda fuera? Y sí quedamos fuera muchas. Entonces, ese es el punto, ok. Entonces, reflexionar en que quizás sí es una lucha, ¿no? Lo, lo, me encantó lo que acaba de decir Ariadna, o sea, frente al poder, no te empoderas, ¿no? Al, al poder lo confrontas. Sí, es verdad. Y es, y es una cuestión de, de ok, eh, me voy a... Hace poco también vi este, ahí un, una noticia, ¿no? Un... Un mensaje que me enviaron y es, lo que queremos entonces es este, diluirnos entre, entre, esta, entre este discurso hegemónico o queremos eh, generar otro tipo de discursos, discursos un poco más complejos, discursos más complicados, discursos que cuestan un poquito más de reflexión y más de tiempo, en lugar de estar repitiendo y repitiendo lo, lo que ya se dijo, ¿no? Eh, sí, de hecho justo iba a comentar algo similar por el tema de, de lo que estaba hablando Arias, ¿no? Pero también porque me acordaba, ¿no? O sea, que qué términos estamos recuperando, por ejemplo, que Clarita mencionó de inclusión, pero también de interseccionalidad, inclusive, que bueno, al final en Estados Unidos es una realidad y fue para una aplicación legal. Y su autora, vamos a decir, la que acuña la palabra, ha dicho de manera muy explícita de que esto no fue para algo más allá que el campo en el cual ella pensaba aplicarlo y para la disciplina en la que ella se encuentra, que es la abogacía. ¿no? Y que ha agarrado mayor alcance, pero también cómo ese alcance lidia con lo que autora sean académicas o no, sean activistas, sean literatas, sean artistas, ya estaban diciendo décadas atrás en Latinoamérica, pero como su palabrita no va a agarrar, entonces, pues nadie sabe qué cosa dijeron. ¿no? Entonces, ahora como hemos recuperado a su palabra, es como... Eh, que es, me parece bastante estratégico, bastante útil, pero al mismo tiempo es como, bueno, ¿de dónde están midiendo los términos? ¿De dónde viene el lenguaje? ¿Cómo nos estamos expresando? Incluso ahorita todas nosotras conectadas en Internet. Lo cual implica que tenemos acceso a Internet. Eh, pues lo último que les quería comentar, porque ya faltan 10 minutos eh, hay una pregunta más, más bien, entonces no, vamos, vamos a morir. Este Voy a ir primero con la pregunta y luego con unas últimas cositas más de cierre. Si les parece bien. Sí, ok. Este, Reitas pregunta: en el caso de los discursos de la academia, ¿cómo hacer conciencia y cómo abordar a un gremio por demás duro e intocable muchas veces? Eh, yo primero iría diciendo de que en muchos lugares no es un gremio. En muchos lugares son grupos, son redes donde, creo que aquí en México me usan la expresión de argolla, ¿verdad? Pero digamos circulitos entre amiguitos, ¿no? Ya yo te paso la voz de aquí, yo te paso la voz de allá y de ese circulito no sale. Pero no, es un, no son espacios realmente constituidos donde todo el mundo va a tomar una acción en común. Entonces, eso también significa que se desarma muy rápido. Cuando hay algún problema en Perú, me estoy acordando de temas de acoso sexual, que bueno en México también, el tiempo que estoy, que estoy viviendo acá, ya los he podido ver en otras universidades aquí, en particular en Ciudad de México, ¿no? ¿Hay alguien que quisiera ir contestando? Pues yo podría tomar la palabra si nadie más, eh, bueno, si alguien más quisiera eh, hacerlo, pues adelante, pero bueno, ya. Eh, eh, yo creo que justamente algo que se ha, creo yo, eh, pues pasa en México y pasa en todos lados, ¿no? Esta cuestión de que, y, y que creo que con los términos, por ejemplo, de afectivo se ha confundido mucho, como... Lo afectivo no, no es amiguismo, ¿no? Lo afectivo tiene que ver con lo que te toca, tiene que ver con lo que te enoja, tiene que ver con todo esto que ya decíamos de los costos emocionales, de hablar de ciertos temas en ciertos espacios, ¿no? Y creo que, eh, no sé si, más bien yo creo que hay una estrategia eh, que, que, que a mí me ha funcionado, que es un poco también... Eh, pues hablar quizás desde la incomodidad eh, también pensar desde ese lugar no como de lo que me incomoda escuchar de lo que me incomoda decir también y justo como un poco también intentar tirar todas estas estructuras de, de capital cultural y de capital social que como pues yo decía un poco son son cosas acumuladas incluso generacionalmente no y no puedo, por ejemplo en mi caso en la UNAM eh, es es muy fácil identificar Personas que son hijos e hijas de académicos de renombre y que precisamente por eso eh, pues tienen un acceso muy sencillo a ciertas plazas en ciertos institutos, etcétera, etcétera, ¿no? Como que todo ese capital justamente creo que necesitamos eh, pues saber de él, creo que en un principio, y en segundo, eh, pues explicitarlo, creo que es un poco lo que decía también, como hacer explícitos esos privilegios que tenemos, eh, y sobre eso, creo que sobre eso, eh, para mí, esto de lo afectivo tiene que más, más que ver con esa, quizás, esos, esos eh, silencios que ahorita decíamos también, pero también la manera en que se nombran las cosas, en fin, como lo afectivo no desde la gente que quieres y a la gente que es tu amiga, sino... La gente que eh, que, que, es, que cuando se generan estos diálogos, pues se generan ahí tensiones, contradicciones, cosas que a veces no nos gusta escuchar, pero que pues necesitamos. Entonces, pues yo no sé si diría que esa es una estrategia ni la estrategia, pero creo que por ahí podríamos empezar a rastrear, pues, tanto privilegios, como históricamente obtenidos y generacionalmente, como nuestro lugar mismo de privilegio y como pff, meterle la mano, como decían las invasorix, ¿no? Pues bueno, es igual, siguiendo lo que dice Ariadna, pues es mostrar la incomodidad, ¿no? En el momento que, que ya algo se vuelve incómodo para alguien, entonces es, viene el cuestionamiento y viene ya después la reflexión, pero siempre señalar, cuando tú ya lo sabes, cuando tú ya te diste cuenta dónde se está ejerciendo eh, una opresión, o donde tú estás siendo privilegiado sobre alguien más, pues en ese momento tú estás señalando, ¿no? Dónde está este esta incomodidad, ¿no? Entonces, siempre, y además, esta este es una vía también de demostrarlo, ¿no? O sea, estos paneles creo que tendrían que ser como mucho más seguidos, ¿no? Porque justamente creo que el racismo que menos se platica es el justamente el que se ejerce desde la academia, ¿no? O el que está dentro de la academia, es, el, es porque siempre estamos esperando que se nos enseñe, ¿no? Y, y nunca cuestionamos el método que se nos ha enseñado, ¿no? Y por qué se nos ha enseñado de esa manera. Entonces, desde ahí también es cuando empieza la incomodidad también y siempre estarla presentando, ¿no? O sea, también como decía Ariadna, uno cuando ya tiene el privilegio de decir, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? no? Entonces hay que hablarlo y hablarlo, igual que todas las palabras que terminan en ismo, sexismo, machismo, pues hay que estarla siempre señalando, cada vez que sucede hay que estarla señalando y explicando también por qué justamente no es viable ya en una en una sociedad como la que tenemos, ¿no? que busca ya la equidad y la igualdad. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Pues yo no tengo uh, mucho más que, que sumar a lo que comentaron mis compañeras, pero sí creo que este espíritu de revisión constante, y, y, y, y a mí me ha pasado de manera muy personal, que cuando me empecé a interesar en todos estos temas, desde mis investigaciones muy personales, he encontrado a personas que dicen, ah, perfecto, ¿por qué no hacemos esto? Ah, a mí también me interesa, ¿no? Un ejemplo es este panel, ¿no? O sea, ah, ok, sí, sí me interesa, me interesa muchísimo, porque es un tema que a mí siempre me, me, me ha generado ruido, me cuestiona todos los días, estoy así de, y aquí no deberíamos de revisar esto, o sea, es un continuo eh, el volverse a ver a uno mismo, ¿no? Y eso yo creo que es el primer paso. Como dijo Ariana, como dijo Aide, o sea, y seguramente Samantha y Andrés estarán de acuerdo conmigo, es todo el tiempo decir, ah, creo que no solamente el ejercicio de haber hecho este, esta ponencia, ¿no? Y, y, y que haya sido subtitulada. Eso a mí no me había pasado por la cabeza jamás. Claro, o sea, eh, eh, tiene total lógica y hay que ser congruentes. <risa> claro, es, es verdad. Quizás fue eh, mucho trabajo, tuvo sus problemas técnicos, pero se ve la intención. La intención es este, generar una posibilidad para un público que quizás no la tiene normalmente en este tipo de, de eventos. Entonces, creo que eh, el espíritu de estar constantemente trabajando en otras formas de presentar o transferir el conocimiento o no, o más bien solamente de revisarnos, es uno de, de, de, de los principales motores para este tipo de, de construcciones, ¿no? A, a mí me gustaría nada más eh, comentar algo rapidísimo. Estoy a favor de, de lo que han comentado todas las compañeras y... Y yo nada más también me interesa agradecer el espacio que nos están dando a las investigadoras independientes, porque de repente es muy complicado encontrar espacios, encontrar oportunidades, encontrar por, por muchas cosas, ¿no? Hay gente que se te acerca, oye, me gustaría que me dirigieras la tesis, ah, pero no tengo una inscripción institucional, bye. ¿No? Entonces, yo agradezco mucho el espacio que, que por andares de la vida Estoy en, otro, en, otra, en otra dinámica que no es propiamente la, la investigación y la cuestión académica, pero lo disfruto mucho. Estoy, soy una apasionada de, de, de estos temas, entonces yo agradezco el espacio que, que, que nos dan a las, a las investigadoras independientes, ¿no? en estarnos formando, en estar teniendo estos diálogos y, y, y pues nada más. Muchas gracias. Bueno, y quizá podríamos, porque ya falta tres minutos. Eh, yo creo que con eso quizá podríamos ya ir cerrando eh, el hecho de que entre nosotras mismas no todas somos solamente académicas. Tratamos con la academia, algunas estamos dentro, algunas hemos salido, algunas tenemos quizá una cuestión más itinerante con ella pero también ese es el tema. Nosotras no solamente somos académicas como no solamente somos mujeres, como no solamente, por ejemplo, yo solamente no soy peruana, ni solamente soy Tufán, ni yo antes era solamente estudiante, Son, hay toda una multiplicidad de relaciones y eso también genera diferentes relaciones con esta academia de la que hemos estado hablando durante los dos días y diferentes respuestas ante ella, yo creo que quizás si hay alguna esperanza con la, los temas que hemos estado tocando, creo que por ahí viene el hecho de que van a salir diferentes iniciativas desde los distintos puntos de vista que cada una posee y que cada una está encarnando, simplemente ahorita en, en lo que hemos estado escuchando. Eh, si es que hay alguien que quisiera decir alguna cosa más, este, les doy un tiempito si no ya estaríamos cerrando el panel. No, pues yo nada más agradecerte a ti, Andrea, que sin ti, bueno, pues, sin tu persona, sin tú como eres, no hubiera sido posible, eres una mujer muy disciplinada, este, la verdad que sí si nos llevaste de la mano, te agradezco, bueno, yo, yo en lo personal te agradezco muchísimo, le agradezco a la UAM también, y pues a mis colegas, a mis compañeras, que con ellas aprendí también, otra, por ejemplo, arquitectura me encantó, ya no, los, los del Jihad también, bueno, mis compañeros, no, Martín y este... Y Herminio, pues también, que no están con nosotros desgraciadamente, pero la verdad es que aprendí muchísimo, yo les agradezco y como dice Samantha, sobre todo aquellos que no pertenecemos a la academia, pues es muy difícil, ¿no? Que, que tengas una voz que te escuchen, que puedas decir lo que, lo que tú sabes, poco o mucho, pero lo que tú puedas aportar, ¿no? Entonces solamente eso. Sí, pues yo también solamente agradecer y pues también un poco agradecer el esfuerzo de que haya sido colectivo, ¿no? Porque siempre para mí lo colectivo va a tener una fuerza de los puntos ciegos que tiene una, porque pues normal, eh, pues sí, hay que seguir discutiéndolos, hay que seguir nombrándolos y, y pues eso, muchas gracias a, a todas. Pues igual, agradecer, agradecer el espacio, porque no son muchos este, este tipo de espacios para reflexionar estos temas. Y, y, y pues encantada de haber trabajado con un grupo de personas tan implicadas en sus investigaciones, en sus temas. Eh, se nota que, que es algo que, que están trabajando desde hace muchísimo tiempo, ya sea en la academia o de manera independiente, pero como lo hemos repetido muchas veces, es algo que eh, sale de la preocupación, del enojo y de las vivencias personales, lo cual le da una riqueza tremenda. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, Andrea, y muchas gracias a la UAM también por, por generar estos espacios. Queda raro, ¿no? Bien, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, si es así, igual este, les agradezco a todas. De nuevo, repito que les agradezco mucho este, sus reflexiones, sus aportes. Eh, el compromiso también toda la logística que hubo detrás para que todo sea grabado y titulado este, y a Martín y Herminio, obviamente también que, que, bueno, que ahorita no nos pueden acompañar y eso sería todo este, de nuevo también gracias al doctor Pablo Castro al coordinador de posgrado que nos ha permitido hacer este evento ayer y hoy y a eh, Nancy Flores por el soporte logístico eh, muchas gracias también y hasta pronto